Esto pasa en la tribu. Yo ahora no tuviera Bye! Muchachito, el ratón Santos de Veracruz dibujando en vivo, esto pasará mañana en Niceto también, tuvimos un hermoso adelanto acá, imagínate si están así al mediodía, cómo llegan a la noche. Amigos, muchísimas gracias una vez más por estar A arena. vosotros, un placer. A ti, hombre. Mañana a todos a Niceto y nosotros ya dejamos el aire porque viene cabeza, muy buenos días hasta mañana de 9 a 12, la mar. Ole, Santito, ah, qué bueno. Buen rato. Buen ¿El piso está bien? Lo no está bien es la guitarra. Jairo. Ahí lo yo? la agujereado, ¿no? la agujereado otra vez. La agujerea otra vez, <risa> agujerea? sí. Ya la agujereé. <risa> Gracias. Y ahora. Mira, se cree ahora... retales, tenemos retales. No, de No, tenemos retales. Te pongo un retal ahí. Está bien. La mano está bien. A ver,